¿Quién y quiere tirar la tira pizza y raja, no vamos a toda la mierda? llevo todo acá. Después, después. un Quiero saber lo que hay en la tío. casa, ¿no? Quien se ha a jugar. <risa> Muy buenas, Retrofrikis. Eres ya del canal. Proyecto, Proyecto Japan. Japan Nos ha traído cosita, ya nos contará después. <risa> tenemos a Dani. Y Rum. <risa> <risa> y tenemos a Susa. Luego tenemos por ahí, mira, hoy no lo voy a presentar el último, tenemos a Kike. Hombre, hola, gracias. Retratema. Bueno, a mí, a mí me moló, es decir, yo recuerdo que la primera vez que jugué un juego 3D, después de llevar toda la vida Vida, era un crío, ¿no? <risa> Después de llevar toda la vida jugando Creo que, no sé si fue con el Sonic CD o con el, o con el Sonic 3D directamente Que me acuerdo que rogué, rogué, rogué y no sé si... Era mi cumpleaños o Reyes algo así, que está cerca eh, Me regalaron el... El Sonic 3D Me acuerdo que, me, o sea, yo tenía Mega Drive con el, el Sonic 1 El Mega Games 1 Y ya Y con eso sobreviví hasta el Sonic 3D y alquilando juegos en las tiendas de estas... Mira, mira, mira. Y alquilando claro, juegos, claro, ¿no? A alquilar, me claro. compraban un juego al año, Claro, pero me compraban un juego, tuve muy poquitos de, de propiedad, ¿no? Luego, lo típico que ibas a la tienda y vas alquilando cada fin de algo, ¿no? Pero me acuerdo que, hostia, que lo flipé, lo flipé muy mucho con el Sonic 3D la primera vez que juegas, molaba y, y hostia, ahí y era el mundo 3D y giraba y veías que era fácil controlarlo o sea, con la Mega Drive y flipabas El 3D bastante. Era, el, era el que era isométrico, ¿no? Sí, sí, sí, sí. va. Es? pero que los juegos de lucha solo hay uno que sí. me gustan El, 3D, los el demás. nuevo Super sí. Fighter de la Switch ¿Calibur? Bueno, el Soul no, Calibur no lo y los de Out of Alive, pero de Play Yo creo que donde, donde más me ha molado a mí el tema de que los juegos ya pasen a ser 3D es en el tema de shooters El tema de poder ir caminando no y jugar Porque yo me acuerdo que cuando jugaba, me acuerdo que tenía el, tenía el Quake y algún juego así para... El, para, el Doom, ¿no? <risa> el Doom para, pero para PC, ¿no? Y me acuerdo que hostia que yo jugaba pero hostia me aburría un poco pero cuando no empezó a ser en tres dimensiones y verlo todo ya más mejor, hostia, ahí, ahí es cuando más me han enganchado. Sí, no, además, sobre todo, claro, es lo que, lo que tú dices especialmente. El, hasta que no fue 3D completo, porque el Doom en realidad eran gráficos 2D, de, no, no recuerdo la tecnología, que daba la sensación que fuera 3D, pero era 2D sí, realmente. Era 3D simulado, creo que eh, no... O sea, tú sí, además tenía una explicación y había unos algoritmos y tal. Eh, entonces yo recuerdo que hasta el Quake, que fueron por primera vez 100% 3D. Eh, ahí además ya podías apuntar hacia arriba, podías moverte y tal. Y yo flipé mucho, flipé mucho porque con el quake... Claro, los poligonados y todos los modelados eran muy toscos. <ríe> era el hombre cabeza y cubo y tal, las texturas eran todo muy... ¿En muy... Minecraft? ¿no? Sí, sí, sí. O sea, no, era nadie tenía, muy... Nadie tenía dedos, todos eran puños cerrados y tal, que eran cubos ahí. Claro, era todo muy precario, pero aún así yo recuerdo de refliparlo, de decir ¡Hola, tío, es 3D! ¡Mira! al agua! Oh, las partículas! Partículas que eran cuadros pixelotes, así cuando petabas a alguien. Que ¿no? lo ves ahora y dices, oh my hostia, God. Vaya, eso, vaya mierdolo, ¿no? ¿eso pero no, claro, claro, te pones en la piel de un chaval de 10 años, que, sí, sí. que es la primera vez que juega un juego así, hostia, pues sí, lo flipabas no, en no, no, colores. Lo malo del 3D es que veo que es, es lo que peor envejece. O sea, sí, el totalmente. 3D es lo que peor envejece. Tú jugas a un juego 2D... Y realmente tiene que ser muy, muy, muy, muy, muy, muy, muy de las primerísimas primeras generaciones para que digas, pero a la que ya son 8, 16 bits, ya está, ya flipas y dices, qué guay, y te sigue molando a día sí. de hoy. Pero en 3D, yo la única cosa que no me moló del 2D al 3D fue que fue como una especie de migración obligatoria y reni, y, rene, y reniegamiento, renegamiento, re, bueno, que sí, de, sí. de, de, de lo anterior, ¿vale? O sea, era como, ya no mola a las 2D Ya no se puede hacer 2D Todo tiene que pasar a 3D Entonces, claro, había juegos que se adaptaban de puta madre Como pues, un Doom, o sea, un shooter en primera persona O en tercera persona O cualquier cosa que en tercera persona estuviera bien elaborado Pero claro, juegos como Red War Gym O el Flashback A la que pasaron a 3D el aquella, O el Worms en 3D Que además, la jugabilidad se rompía Se rompía totalmente Porque como en En 2D 3D, claro, o sea, hay que tener en cuenta de que, aun por mucho que el juego esté en tres dimensiones, no lo estás viendo en tres dimensiones, lo estás viendo en dos dimensiones porque sí, no tienes profundidad. Sí. Entonces, claro, en el Worms, ¿qué ocurría cuando sacaron el Worms 3D, 3D, que todo era en 3D y te movías en 3D y apuntabas en 3D y todo? Que claro, te costaba apuntar de decir, pero ¿cómo le doy a este si además no lo veo y tal? Claro, fue un fiascazo, total. <risa> y entonces volvieron al 2D, aunque a lo mejor fuera 2,5D. La que yo que todo es en torno en, en 3D, pero todo se ve en 2D. Hay, hay juegos que, sagas, que de hecho se fueron a la mierda, porque pasaba Fake to Black, que es el flashback, ya la segunda parte en 3D. Fue un fiascazo, porque, claro, pasas de unos gráficos muy detallados en 2D a... El señor, el señor de este aguito todo un muñeco de los chicos Sí, es que es eso, es que es un stick, que está cuadrado, claro. Ya, pero es que eso, pero es que eso lo vemos ahora. Yo creo que estoy un poco con lo que decía yo, me de que en aquella época todo lo que había te molaba y, y la situación bueno, sí. de aquel momento, el mundo lo que, lo que te, te condicionaba era que pasáramos sí, del spray sí, al, sí, al polígono. sí Sí, sí, sí, no, porque yo, por ejemplo, te digo, el Quake 1 a día de hoy lo veo y es como Dios mío. Pero, pero, claro, pero lo vemos con perspectiva, ¿qué? Sí, sí, no, pero me refiero, diferente. en su momento lo flipé, ¿vale? Y aún hoy lo miro pensando con la cabeza de antes y bueno, sigo diciendo, es la hostia. Pero hay juegos que en su momento los vi en 3D y fue como... Vale que sea en 3D y el 3D molaba porque era algo como muy místico y era como algo todo muy nuevo y era una nueva, una nueva experiencia que te habría sí. formas de jugar que en 2D no puedes. Pero no estaba bien hecho el juego. O sea, a nivel gráfico sí que lo podía petar, pero a nivel de juego dices, es que el juego ha perdido. yo te digo, como el Worms en 3D, decías, sí, no, no, si es que gráficamente y, y, y, y en general es muy innovador. Si yo, muy... ahora, yo ahora me pongo a mirar para atrás y sí, pero en aquella época todo nos molaba, todo lo que salía poligonal nos molaba. Y era raro que nosotros dijéramos, sí, pero. Hombre, no, no sé, te voy a casar oh, de fin, ah, No, no, no, a hubieron que eh, sí, sí, sí. no, hubieron fiascazos, ¿eh? Sí, sí, hubieron fiascazos. Porque claro, ahí... no, si fiasco hubieron, pero me refiero a nosotros, con respecto a nosotros en aquella edad, como nos pilló y tal, por supuesto que habían cacalorrios, o sea, habían no, no, cosas tremendas. Pero fiascazos me refiero en el sentido de, petó el juego por la jugabilidad, porque es lo que te digo, sí, sí, sí. había un juego, por ejemplo, se dieron el caso con el Turok, ¿vale? el Turok sí. que era un juego, que era un juegazo, sí. pero incorporó cosas que dices, en 3D pues no. siendo juegazo, él ¿eh? sí sí. sí, pero por ejemplo las plataformas estaban muy mal hechas. Es que plataformas sí. en 3D claro. es una mierda. Entonces, <risa> claro, a, a no hombre, ser que es, es, es un tipo de, de, de, de juego que en 3D es un follón. Mira, mi primera experiencia bueno, no, no, que yo recuerdo en 3D que yo sí que bueno, Bonito pero. Te ¿Eh? caes. Pero sí, ¿Eh? sí. sí, pero en eh, sí. 2D. Yo, por ejemplo, no es lo mismo lo que sí, ha dicho sí, Dani, de, que el, de que el 2D y medio. Sí, sí, que, sí. Que sí, atención. El, había el, un juego el, que tú lo jugabas. Claro. Eran en 2D, eran en 3D, pero eran 2D simplemente. Claro, el 2D pero y medio yo, sí que funciona. Sí. Sí, porque sabes que va, va por esos carriles y no te, no te escapas Mi primera experiencia en 3D que yo, que yo sí que dije, ostras, esto, esto.. era con el, en la Play 1 con el, con el Jumping jack Flash, sí, el conejo, sí. que era, tú ibas con el conejo en visión subjetiva, un conejo robótico, sí. que era una mezcla sí. entre Gundam y un conejo, sí. que chulo, que tú sal, o sea, era todo isométrico, tú saltabas y el mundo se alejaba, tú, tú sí. podías ir a aquella plataforma de allá, podías mirar para arriba, para abajo, izquierda, derecha, y, y la sensación que yo recuerdo de decir me voy a dejar cosas sin ver, no lo puedo abarcar, porque esto es como el mundo de fuera. Me pasó también con el Celda con el de 1974 es decir, ¿cómo puedo yo irme a un pueblo que, que tiene delante, tiene detrás, puede girar, se me van a olvidar? Hay paradas que yo no voy a ver, a lo mejor me depito... No lo sé, yo, yo creo que en aquella época lo veíamos de esa manera. Y te y habría muchas posibilidades, ya no solo que el, que el, que el, que el mercado, la gente, la industria, condicionar a que fuera ese el camino que tuviéramos que llegar, es que, era, es que era el paso natural. Sí, sí, sí. O sea, las sí. máquinas iban para eso, era como te permitían trabajar bien las máquinas, mover los polígonos, Claro, pero, pero pincha una cosa, que la gente también se dio cuenta de que, de que, que sí, que, que el, el, lo que era natural era pasarse al 3D, pero no olvidar el 2D y ya te digo que hay combinaciones o hay formas de hacer las cosas en 3D que salen mal. Que salen mal porque no, yo te digo. Sí, hay jugabilidades que son para un tipo de, de, que de no, Por ejemplo, el Worms en 3D, 3D funcionaría si fuera en realidad virtual. Porque entonces tienes profundidad. Entonces wow. vale. Entonces vale. Que te puedas mover. Puedas moverte como un fantasma por la. Por la con, con. Sí, pero la tercera jugabilidad. <risa> claro. Claro, entonces. Es otro salto. Claro, entonces sí, ahí sí, pero si no, ya te digo, hay cosas. Oye te digo, los plataformas en primera persona no funcionan bien, no funcionan bien porque pierdes, no tienes profundidad, no tienes el, el punto de referencia. Sí. Ahora bien, en tercera persona sí, porque en tercera persona las plataformas, Mario por ejemplo, Mario 64. Además, claro, sí que estás viendo cómo sí. está tu personaje respecto a no va al también mundo. con 2D, pero pero aún eh, wow, ese wow, 3D, wow, 3D 3D sí que funciona, de todo, sí. Claro, no, no, no. era un 3D un poco más. Claro, pero era, era un 3D donde el punto de referencia ya lo estabas viendo. El sí. problema de, de en primera persona es que no lo ves. Tienes que ir haciendo así. Y claro, yo recuerdo en el Turok tener que ir así, acercándome al borde. Vale, y ahora hacer el cálculo de. Vale, vale, esto es lo que me puedo mover. Vale, pues ahora. ¿eh? Y saltabas. Sí. Claro, y aún así a veces te caías. Claro, era como. Bueno, y, y aunque fuera en tercera también, dependía de la cámara. Que... Sí, las Ojalá. cámaras. Porque yo bien, me acuerdo del Lady McCry. Mm -hmm. De, de jugármelo en difícil, petarlo de una y mil maneras, reventar el juego, porque me encantaba. Ahora, yo una, pant alguna pant <coughs> una pantalla, voy si a cuatro plataformas, me tiraban media puta hora subiendo plataformas porque me caía 2 por 3 de... ¿Y el tornado? ¿Y el tornado? No, ¿sí? no, el, el, el tornado al menos ese yo lo encontré que estaba bien, bien diseñado. Al menos el 1. Y el 1 y el 2, que fueron sí. los, que, los que jugué en PC cuando salieron en su momento eso era un ejemplo de 3D bien hecho eran plataformas y era de exploración pero estaba muy bien hecho yo que creo que estamos, estamos mezclando dos cosas, estamos hablando de 3D, la idea que nosotros tenemos de 3D que en realidad son 360 grados y cálculos de distancia y mundo no abierto, pero sí espacio abierto y tal, con el, con el paso del spray al polígono, no sé yo si son no, pero es que, es que eso es lo importante, me refiero. Tú, es cuando pasas. Eso se hizo? Claro, no tú, tú, cuando pasas, por ejemplo, de los Sonics, ¿por qué se adaptaron sí. tan mal al, al, al 3D? Porque nunca se adaptó correctamente bien la jugabilidad 2D ah. del Sonic al 3D. En el Sonic Adventures 1 y el 2 iban más o menos bien, bien encaminados. Bueno, porque pero estaba un poco un caminado, ¿eh? Está, está, y era exacto, y aparte, muchas veces. Aquello era como pasillesco y era un poco de tal, pero es que a partir de Sonic Heroes inclusive aquello empezó a, a demencializar, aquello se volvió un truñaco que no sabían cómo hacerlo, que se convirtió en lo que son los últimos Sonics en 3D, que simplemente, pues, es, es casi casi como, como un quick time event continuo, ¿no? Que simplemente ir corriendo hacia adelante, que además corre solo, casi, y tal, y lo único que hay que hacer es. Con botones, es que ya ni tan siquiera, a veces con con. con el. con el de izquierda, de derecha, ir esquivando. O sea, es que es casi casi como un runner en 3D hacia adelante. Es una puta mazocia. Ya se perdió todo lo que era la, la jugabilidad del Sonic original. Que era exploración rápida. Eh, mucha precisión a la hora de saltar. O sea, poder correr mucho, pero también poder tener precisión con las pantallas. O sea, con las plataformas. Eso es lo que. del 2D al 3D muchas veces se perdió, que luego se tuvo que volver, o sea, hubieron juegos, hubieron sagas, que volvieron otra vez al 2D porque dijeron, no, no, nos hemos salido del 2D y le hemos cagado, que, porque ya no era una evolución gráfica, era que evolución gráfica enlazada con la jugabilidad, se perdía. Os voy a decir unos títulos y me vais a decir, desde la perspectiva, si ha salido ganando o no, vale. Bueno, Mario ya lo hemos mencionado, en principio sí, ¿no? Sí, mejor. Hmm. Sonic. No por la sí. jugabilidad, lógicamente, lo tenían difícil. Final Fantasy... Es que... Yo no diría que mejoró diría que, que, que se a hacer una cosa diferente. Han evolucionado. Sí, exacto, evolucionaron. Han evolucionado. Yo diría ni me mejor, ni me peor. Yo diría que los finals o sea, en entonces... 2D eran buenos de por sí, y los en 3D son buenos de por sí, pero... Entonces, entonces se puede decir que si se han no... que sí. ¿Metal Gear. Ostras. Son películas interactivas, ¿no? Sí, no. no porque, a ver, de todo modo sí que se puede que decir que Metal mejor, Gear, no. de, Depende. ¿Metal Gear de ahora o Metal Gear el salto de PSX, el salto que dio o...? No, bueno, de 3D, 2D, 3D, 3D. Claro, es que el no... salto se, pues, era un muy buen juego y el salto sí. que dio lo dio muy bueno. Otra cosa es sí. como sí. ha devenido la saga después. Recordemos sí. que del Final Fantasy, porque aquí el 6 casi no llegó, el primero mm. 3D que llegó fue el 7. O sea, sí. fue un salto a lo grande. Mm. Sí. Yo, pensando en el tema del salto 2D al 3D, el salto que dio el Metal Gear, del 2D, del tema Sprite, al salto que dio Poligonal al 3D con el de Play 1, para mí fue un cambio bueno. Sí, sí yo bien. creo que sí, en ese sí que mejoró. Sí, porque además a todos los niveles. Pero porque el concepto eh, que ya sí, buscaba pues, Kojima, de hacer una película, claro, uh -huh. el 3D le da unos elementos, a ver, siempre ha buscado, en, muy entre comillas, para entre lo que quieras, realismo. Entonces, claro, sí, sí, sí. y la, acercarse al 3D, pues lógicamente mejorar el concepto, no digo el juego, sí. pero el concepto de jugabilidad para sí, bueno, lo que buscaba el Kojima, creo que sí y, que Y teniendo la, y teniendo la claro. suerte de de, de y el de, esconderse. de que hecho que se hizo en España, ah, el trabajo no, en España. No, no, no, no, no, no. Así ah, bueno, el doblaje de tan bueno, de sé. Sí, sí. sí. Ahora el ballet ahí en todos los tuyos, sí, sí, sí. De sí. ley en y enseña la camiseta. <risa> Sí, yo, yo creo que. Es que yo creo mismo. que sí, yo creo Uy, que mejoraron de, de Bueno, del que ha hablado Quique, pero vaya, el conocido que era la intu de Paz, original siguiendo la línea de la historia, a lo carina. Boom. Street Fighter. Bien, no, no, es que no. no. Piensas... Yo, no, yo, yo pienso que tampoco sea. O sea, ni mejor ni peor Ah no, el Street Fighter el 3D, de, 3D de... de Play 1 Peor, peor, peor, Está peor. Muy ah, muy bueno, bueno, hostia, sí <risa> no, no, los, los ah, oh, EX oh, oh yeah, los e -X. Eh. Bueno, pero no, ese no, es el ejemplo eh, los, los Street Fighter X estaban bien Que <risa> <risa> <risa> <risa> <risa> <risa> Córtale, chútalo, sí, chútalo sí, <risa> <No>. <risa> El Street Fighter X 2 Plus Alpha, tío ese no, mierda. Street Fighter, el <risa> no, Mortal Kombat El no Fighter Mira, si te fijas ah, los juegos de lucha sí. Aún hoy en día se siguen sacando juegos en 2D a nivel de lucha eh, bueno, la gran... Es un género de por sí que es mucho mejor a nivel de, de de exprimirlo a nivel de técnica todas estas quedan dos en 2D tranquilicias en 2D no queda no, <risa> blue, blue los arcanajard eh, no los guillotines los canamititrigues los guillotines hay muchas incluso incluso incluso Street Fighter Street Fighter sigue aunque sea 3D pero se sigue luchando en 2D no claro no es lo mismo que los gráficos sean en 3D que el juego se juegue en 3D a eso me refiero el el g el Fighter o los Mortal Kombat, a mí me parecen bien que hayan hecho esa evolución gráficamente. Ya el 5, no, porque ya eso fue una escoria de juego, pero el resto está muy bien hecho y la cantidad de detalles que tiene. Los Mortal Kombat, por ejemplo, están muy, muy, muy bien. Mortal Kombat, por ejemplo, a mí me gana mucho. Castlevania, sí, no sé, sí, no, los primeros que salieron. Creo que nunca juego a ninguno, tío. A ver, a ver un no digo yo soy que los juegos sean manos, fan de Castlevania, ¿eh? yo soy muy fan de los lo Castlevania retro. Yo soy claro. vamos, a mí la saga me gusta, pero el el Castlevania primero de Mercury Steam me gustó mucho, muchísimo. Sí, que pero ya no es un Castlevania. Ah, vale, ah, sí, claro. claro. Entonces y, y, y, claro, y la, y la y primera incursión... mejora como como jovialidad, pero, pero pero pero es y, que es otro juego. Y además la primera incursión que tuvo en 3 D que fue con el Castlevania 64 A que aquel juego era era un poco cáncer de SIDA. Era un poco. Era un poco. Tampoco es que lo defienda a muerte, pero a mí me gustó como juego. Supongo también que yo no jugaba en los Castlevania de todo. Yo no puedo dar Para la mí El primer Castlevania que jugué pues fue ese. Sí, sí, no vi. Ostras. Sí. Yo creo que es lo mismo. Yo solo he jugado a los, mucho. Yo solo pobres. he jugado los 2D. Sí, yo, yo he jugado a los 3D y el 3 A ver, el. No, no, es que yo creo que no, te aporta muchas era, no, cosas. Porque lo de como el metal me ¿no? Te aporta, pues.. Mmm, tener sitios más secretos, poner más secretos en las pantallas, descubrir más cosas. A nivel de aventura, quizá te aporta más cosas, pero al nivel de jugabilidad, pues, es menos dinámico, es más... Los primeros, los primeros. Exacto, sí. yo creo que los en 2D, o sea, ganó unas cosas y perdió otras, en este caso. Mega Man? ¿O Rockman? Mega Man. Ah, vale, vale, vale. Bueno, a mí me gustaron, me gustaron porque independientemente de que, de que pasara, al 3D no perdía la esencia, no perdía la esencia, porque es verdad, tengo un Legend tiene casi mi lo pago. Sí, mientras no pierdan la esencia, eso es lo importante, más. Yo creo, yo creo que sí perdieron y la recuperaron con los, con los de Game Boy Advance, con los, los dos de eso. Los X lo ¿Cómo? Man X era algo así, se llamaba algo así. Pues está, no, no, sí, salieron ¿no? tres o cuatro a partir de Game Boy sí. Advance por ahí, no tengo salieron tengo. otros que sí que mantenían la, la esencia, yo creo que sí perdieron pero bueno. Tamo, no sé Donkey Kong pero, pero, pero cuál, cuál es el 3D tre... Ah bueno pero siguen siendo 2,5D claro, estoy... sí, Sigue siendo, siendo lo mismo Sigue siendo lo mismo sí. Gráficamente pues La jugabilidad lo, es 2D sí. Lo que pienso es que pues tendrían sí, que, sí, tendrían, claro. que sí, claro. tendrían que haber mejorado <ríe> los gráficos ¿No? sí. Pero bueno Donkey En el Donkey Kong country el, los digo, En los Donkey Kong con los, sobre todo los, los que salieron ya para 3ds o, o Wii U y todo esto Pienso que deberían de haber mejorado los gráficos porque eh, con la excusa de de ah oh, bueno es super cuco y vamos a hacerlo en low poly porque tampoco necesita mucho, ahí se han ido cortando sí, un poco y me apalanco, cobro ahí, sin hacer nada, porque se, se notó mucho Nintendo. en su época sí, hombre, es que a ver. En, en su época se notó mucho con el, con, con el Donkey Kong Country de, de, de, de, de Super Nintendo sí, sí. porque no lo hizo Nintendo, lo hizo Rare, y sacó ellos una, sacaron ellos una tecnología de pre con otras máquinas y tal que esos gráficos en su época era ahora como jugar a un juego de, Play, de PlayStation 5 o de PlayStation 6, sí. se salía de, la, de lo que podía hacer cualquier consola. Sí. Sí, Entonces, sí, sí. No, yo para mí, los de, los de 3DS que son el de 3DS que ahora y Wii U y todo eso, para mí son juegos 2D. Sí, son juegos 2D. Lo que pasa es que encima no, no han aprovechado el 3D para darle chicha, pero, pero han mejorado, han mantenido la línea un poquito más. No sé, han seguido siendo 2D, o sea, han pulido a el nivel no de jugabilidad. Ahora. Han polido a nivel de jugabilidad, pero el, el, del 2D al 3D no, no han mejorado nada a nivel no, gráfico, por ejemplo. Ido, ¿no? Incluso pienso que han tirado hacia atrás a nivel gráfico bastante. Mm. ¿Y alguno que queréis comentar vosotros? No, bueno, los es que ya he dicho antes, el Edward Gym o, o el flashback, que hay, hay juegos que el 3D no les ha sentado bien. Mm. Porque lo han forzado y porque hay mucha gente que olvida que los gráficos no es. no lo es todo que es muy importante, que se, tiene, se tienen que... Hombre, yo hace, hace poco compré, a través de Humble Bundle, la web esta, sí. pillé todo el pack, que no, no he podido jugar porque con, con Sierra de Mac no es muy compatible, pero los aman Max, muy bueno. yo tengo wow. el original de PC, sí, es, es que, que me he recordado porque de... tengo con las instrucciones en castellano sí, todos sí, y sí. si de LucasArts, y, y siempre decía, hostia, a ver si lo encuentro bien de precio y el otro día, hace un, dos semanas, sí, sí. en es Hammer estaban pillé. todos <ríe> y, y por es... 10 euros, y, bueno, o estaba max y no sé cuánto sí, un sí, juego sí, sí, más, sí, o sea, flipé. Y, y hostia, pues está curioso. O sea, me tu... bueno me tuve que instalar para el despajo una movida, ¿sabes? Pero, pero pude jugar un ratito y hostia, pues estaba, estaba logrado. Pero claro, ya era una aventura gráfica, ya no era rollo pasa pantallas ni... Lucha ni nada, es, es diferente. Con lo cual la jugabilidad sigue siendo la misma. Porque es seleccionando claro. objetos, buscando sí, cosas. Es un no Pero guay. Día, si Otro día Yo no sabía más. que era Broken Sword Sí, porque salieron, salieron para iPad también. ¿Sí? En, lo, lo típico de Samaman no sé qué y luego. 1.1, sí, Como bueno, episodios. Eran episódicos. Sí. Como episodios. Sí, había Vamos. unos cuantos. Había, además había por temporadas también. Sí. Oh. Pero... Pero... Bueno, solo que les comentaría del nivel 2 de 3 d Creo que básicamente fue la, la época de pasar de 16 a 32 Claro vale. Y que creo que sí que es lo que decía, que se forzó un poco en el sentido de que... Para todo dinero se ¿eh? Sí, no, pero que, que fue un poco la, la imposición de, del éxito de Sony y Playstation Porque cuando salió la, antes la Saturn, la Saturn tenía más RAM y y además tenía, podías ampliar la RAM, para, y eso era pensado para, la, para los 2D y, y además una empresa que venía de las sí. recreativas, o que, que, que, que trabajaba con recreativas o sea, su idea, aunque ya habían sacado que si el virtual racing y, y algunas cosas más en 3D o el, el sim hit para mi CD y, el, y alguno, alguno más sí que se estaban como haciendo pruebas y bastante curradas y tal pero se seguía pensando eh, en, en los no sé, sea, básicamente, eh, en, en seguir usando el, el, el, el 2D y exprimiéndolo. ¿Por qué? Porque era bonito, era fácil de desarrollar. Bueno, era el desarrollo que se hacía en esa época. Yo creo que fue un poco Sony impuso el 3D y creo que se adelantó demasiado en su tiempo porque hay algunos juegos de Play 1 que cuestan de ver. <risa> incluso en la época. A mí en la época Después ya incluso en la época como me como costaban de ver. Pero el también 3D. ¿eh? también, también se llegan a hacer saga, maravillas. También se llegan a hacer maravillas. De no me acuerdo bien, pero creo que el primer juego que jugué así en 3D fue el Nights, para la SATA sí. oh, y, y era una ah, o sea, y fue eh, Sí, pero el, el desarrollado era 2D el, el Creo que venía... Ya, no, eh, espere, no, no, no, no, ibas volando no, sí, eh, La jugabilidad, sí, la 2D, movilidad. Era, tengo pero iba así, o sea, el, la sensación sí, que te daba sí, sí, de ir por, por el espacio era una pasada No, no, sí, por supuesto que se ganó Lo que creo que creo que se forzó a hacerlo todo en 3D bueno, pero eso es como ahora, Entonces, quieres hacer... Ahora si no lo haces hiperrealista, parece ya, que ya, es ya, un ya. juego y luego te salen cosas que dicen. Sí, simplemente digo que creo que se forzó demasiado, o se adelantó demasiado, a veces sin suficiente calidad, cuando si hubieran mantenido al menos un, un mitad y mitad, no, en, no, en, no. en 2D hubieran salido cosas muy guapas. No, bueno, y siguieron saliendo. El, el, sí, el sí, sí, pero en minoría. No creas, en, que que en Japón el catálogo era en Japón d Bueno, sí, sí, claro, pero, en el... pero aquí no, aquí no llegaba Pero eso ya es un problema de Europa <risa> y de América vale, vale. Porque en América vale. era aquí por... Ya te de muerte. Era por culpa de América que se hacía el filtro de No, los juegos de rol no interesan fuera de Japón Sí, te sí, te tomas por saco. No, no, pero, y evidentemente se ha ganado O sea, hay cosas, o sea, es lo que decía Hay cosas que son, jugabilidades que son Muy para 2D y otras que son para 3D el Juego de coches mismo, como es un shooter claro. En 2D claro. Había, que sí, los run y tal, pero... Ya. Ver, pero no el, tema, el tema este <ríe> te excluye, ¿no? poder a, este, te, es que incluya, Poder jugar de, un, hacer un, un, hacer Exacto Poder vez. jugar a un gran turismo en Play 1 Pues era un, un pasote Pero no por ello Tenían que haber dejado de salir pues, juegos en 2D, pensé yo que, claro, en, ese, en ese sentido sí, sí que perdimos algo Es como algo. la animación en 2D y la exacto, animación en 3D o sea, Hay cosas en 3D que es genial, pero siguen haciendo dibujitos exacto. normales ¿sabes? Exacto, exacto. <risa> KMP, Sobre todo, ya no tanto a nivel gráfico, sino a nivel, a nivel de jugabilidad Porque es una de las cosas que siempre sí. Se, sí. se olvida O sea, hay, perdido jugabilidad hay, hay, hay, que, hay que tener en cuenta de que ciertas jugabilidades En 2D funcionan, en 3D no, y en 3D funcionan en 2D no entonces, claro, el problema que hubo bueno, con la transición forzada a lo CAFRE de huida hacia adelante era de que habían juegos que decías, no, por ejemplo, hubo muy pocos bitmaps -em en 3D que funcionaran. Mm -hmm. Únicamente el, fight, el Fighting Force, el primero, era, fue de los poquísimos que, que decías, mira, creo... un bitmap -em 3D en 3D, no en 2,5D, en 3D, que aprovecha bien el, las cámaras, todo, la jugabilidad, la tecnología, estaba muy bien hecho. Eso es, un, eso, eso es un juego bien adaptado, luego están claro los que, incluso habiendo pasado varias generaciones como el de My Cry, dices ¿Quién ha sido el que ha puesto esta cámara aquí? No puedo saltar, salto al vacío sin ver dónde está la... Claro, es muy importante ver que el 3D se tiene que adaptar bien. despedir? arma de aquí. Me mola la bueno. Bueno chicos, pues hasta aquí hemos llegado. Había ganas, ¿no? De volver. ya ves bueno, yo debo de venir, que no había venido. Bienvenido, club. Queremos saludar a Jaime, que por problemas técnicos no ha podido acompañarnos con nosotros, y a José Antonio Alcázar, que está rabiando... No sé si estará ya pegándole patadas al router, <risa> router o algo, pero estaba cabreado porque le he dicho te llamo y hablas aunque no te veamos. No. Del genio que llevaba no, no, no, no, no quería conectar. Y Vanessa Cadrian y Alex, que también están ahí al otro lado, si estás todavía por ahí, hoy está muy callado. Es. un saludo y al resto que nos estéis viendo. Recordad que nos podéis seguir dentro del canal Freaky Room en YouTube y en Twitch si queréis ver los los directos y un poco más, ¿no? Estamos también en las redes sociales Facebook y Twitter. ¿Alguna cosa no queréis decir? Aparte de que hace mucho calor ya. Sí, está empezando a atacar ya. Eso. Ah, abrimos la ventana, tranquilos. Y nos vamos a comer. Exacto. Espero que lo hayáis pasado bien. Y nos vemos en... Recordar que a partir de ahora es el último domingo de cada mes. Ya. Bien. Una fecha fijada para que sepáis cuándo vamos a emitir. 11 de la mañana en España. Bien y proponernos temas y yo qué sé, sí. y juegos y... sí, sí. enviando juegos, <risa> enviando cosas, sí, madre. si sí. nos está viendo alguna una compañía, también podemos hacer un boxing. Sí, sí, cara. hacemos promoción, <risa> promoción de la que sea, a ver, pero una cada uno, ¿vale? Claro. claro. <risa> gracias por vernos, gracias por seguirnos y mucho vicio. Venga. Bye -bye. I don't know.